<risa> bueno cabros. Aquí estamos de nuevo. Un nuevo video de nuestro canal. Creo digo, están ahí... que está saturando. Las videos. Sí, mira, apoyo ir ahí, podéis ir regulando la web. No, el micrófono tenemos aquí: sonista, el, el Sandoval. ¿Te lo vuelvo todo? No, pues ya, déjalo ahí nomás. Ahí. Eh, ah, ya, ahí estoy bien, ya. Y ahora aplaude. Puta culiado. Tiene que escuchar, también sirve <risa> buena idea. Buena, cabrón. Aquí estamos de nuevo en un video con el escorino. Y ahora, que vamos a ver hoy día. Vamos a poner 5 soles y compren en Battle Match suelto de un display. Y vamos a abrir los misterios del farón Lo ponemos de lado porque si lo ponemos de. ¿Te dije que pones de cabeza? ¿no? De cabeza tampoco sabes Faro, o sea sabes... Ya. Entonces, ¿qué trae esta cuestión? Trae 6 horas de Kemet, 4 cartas promocionales, es un legado gótico, pero con la temática de Egipto. El pa un pack de centro de lectores. Espera tu vestido de Egipto, También, también. Un mini poster, el favorito de lectores. Y un más de 50 cartas de los Que creo, creo, personalmente creo que no vamos no a soltar de cartas. Vamos a verle, vamos a primero? No, no, no, no, no, no, no, a no, no, no, no, no, no, Si, no, un video sí, no, leo, no, oh. Mentira, aquí me lo... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nos quita trabajo, nos quitan el Ah, aquí viene bien criado Raúl, quiero decir He Quiero decir que la canción del último video que subiste al final me reventó los tímpanos Esa es la letra, es la letra Y tú lo dices que es culpa tuya, ¿sí? Ah, a ver ¿Puedo dar tu ruta que la gente te manda y de odio? No Yo veo hartas cosas aquí pero lo bueno, es nada A mi dice. Ah, gana, ¿Qué es esto? ¿Hector? <risa> ¿El poste? ¿El poste? ¿El poste? como voy a matar el poste primero. No, pues no, ah. a Ahí cómo viene. Ahí vienen. Ahí viene. de viene. Ahí viene. Ahí viene. Es en cartas, viene el no pues, sí. Vino, a abrir El Ahí viene. Ahí viene. viene. Sí, me dice. Really. Ya, a ver los sobre, por favor... Ah, tengo que ver el post, Ahí Están los sobre, por si no los pueden ver, sí, sí, los vamos a ver. Bien. Las cartas promocionales. Cartas promocional número uno. Rey Escorpión. Es un héroe. ¿Sí Ininterradable. En tu vaso de una vez por turno, el aliado objetivo y control se gana uno de controles gana una de las fuerzas hasta que las vas por cada aliado guardián que controles. Mira. Vuelven los héroes guardianes. Mientras este aliado esté en juego, solo puede ser el atacante un aliado por turno. Es como el que viene en el mazo. ¿Te con el escoche nomás? Sí, sacalo. No. Después, libro de los muertos. Es un oro. En tu fase de vigilia, si este oro está en tu reserva de oro, puedes pagar 3 oros y esterrarlo para jugar un aliado objetivo de cementerio sin pagar su coste. Miren. Paquet, un eterno 1-1, errante. Una vez por turno. Cuando un aliado con entre entra en juego, la de bueno, deja de enfocar bueno. Y enfoca y enfoca. Empieza entonces a ti y ponlo en tu mano. Ah, busca un aliado eterno. Luego descarta una carta de tu mano. Entonces una vez por turno puedes hacer una hueá. General. Un para jugar aliados con ilusión. oro para aliados con ilusión. Ahí está el puzzle de quem y después le va a poner o no. Un. un. un.. ya esto <ríe> La va a un close-up si no en el video. Y después, cerrote y motep 3-3 Cuando este aliado entra en juego, si todos los aliados con todas una raza cerrote o Caballero, purifica todos los aliados de los cementerios. O sea, lo destapáis o lo... Trajáis. No sé si se puede hacer porque, pues, lo que es, porque el cementerio lo Tierra, el mío lo... Tres aliados, uno de Bueno, son, son, son propulsores de elevado, amigo. Tiran como adelanto de la distancia. se un junto con la distancia, para que me adelanto. Pero bueno. Los protectores son muy grandes. Tienen un más grandes perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. El de alfa Y es el mazo Eterno que tiene en la en la, en la contada, en frente, Odin el Sabio Tiene cartas de Vamos No, Tiene otra Odin el Sabio Mira Zeus, de contraataque Vela, esta carta no sé ¿sí? por qué últimamente. ¡Uh! ¡Viene Mochuelo! ¡Uh! Esta carta la estaban buscando, alto, ¡Vela! ¡Viene Mochuelo! ¿Esto viene Mochuelo? ¿Ya? ¿Sabes cuánto, cuánto, cuánto, cuánto costaba ese oro en su tiempo, weón? Ahora menos. Sí, ahora menos. Raciel, tengo uno. Mariamán. Y entonces esto es. Viene carta de. Quién? de equipo de Modificar, cada jugador cementerio y lo ponen en juego a su control, mira. Ra supremo, un talismán. Solo puedo hacer el man y todo el celular de control son cosas eternos. Los elevados controlas recuperan su habilidad. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Una Euforia! Ahora viene Euforia gratis los mazos, la wea buena. Mira, ahora viene el cambio de texto porque Euforia la primera edición de euforia? nos decía que era única. Ahora dice que es única. Porque está restringida a uno porque es muy buena. Catadesmos, todo lo que está, que es un egipto, pero es egipcio, pero es de edición de fuera ataque. Jerry y Freki. Jerry y Frecky. Helios, Helios, Jormugranden, la serpiente Jormugranden, Barro Sanador, balas hasta dos cartas de tu cementerio, luego roba una carta. Oh, dos dos vale del Nilo, destruye todos los aliados de coste 4 o menos, o sea, de todo en el meta. De urgencia De real No, no, hey, eterno. Mientras este realidad está juego, se considera como de este el de habilidad Este realidad es un misterio, voy a un oro y esparrarlo para que el objetivo de la a la mano de su dueño Luego se de la probar Dos que Dos Yu Ilusiones, ¿Tú vas a te vas elegir por turno y la de raza Eterno puedes pagar dos oros para poner al leado objetivo de tu subentillo en el juego. Este león no tiene habilidad sobre su cuerpo. Malakin, una carta ya conocida. Osiris regresa, regresa. al leado objetivo de tu subentillo de tu mano. Cartapiola para recuperar. ¿Cuánto pide? Dos. Aplastar, bueno, contraataque. No, el de contraataque porque contraataque ya sabemos Piedra de ese es de dominio, piedra de crucefal. Aquí creo que viene el oro. Aquí es el oro que solo conocemos, que si nos pone... Está bueno el mazo, me gustó, me gustó ¿Lo voy a usar? No Pero me gustó mm. Se puede... Porque trae mochuelo Trae mochuelo El eso todas vas a enseñar, puedes desterrar la primera carta de tu mazo Castillo para comprar este oro Es un barro Es muy euforia como para empezar No había ningún mazo de los que he construido si hubiera empezado o si hubiera traído Una carta no lo hace. Oh, y este trae uno, Y ahora sobres, sobre, sobre los seis sobres Vamos a ver aquí, aquí atrás, como siempre hacemos Dice Uno de cada seis sobres puede encontrar una carta media real o superior Listo, sí, eso es lo que me interesa Eso es lo que me interesa <risa> Verso de Kemet, caros Pero no era tan bonito <risa> En el, en el rey, forma de escorpión. Utiliza la habilidad de traición de aliado objetivo sin pagar su coste de activación. O sea, te roba el aliado sin, sin pagar el coste Pero de dice activación. Activa la habilidad de traición. Utiliza. Ah. Utiliza la habilidad de traición. Y si no tiene traición, no lo puede utilizar. Ah. Game, vete. Cabros, ¿se dieron cuenta? ¿Vienen las rojas primero? Oh, ton ton, ton. Ahora no tienen Mientras... azules, te van a venir puras reales, porque... ya. Yeah. Vale, vale. Oye, oye, oye, oye, no juego, oye, no, oye, no, me, me estoy asustando, weón. Me estoy asustando, weón. Mientras este aliado está en juego, se considera como un aliado sin habilidad. Si este aliado está en tu cementerio, puedes pagar un oro y desterrarlo para cancelar la habilidad que haga objetivo a uno más aliado de raza eterna y controles. Es como ilusión sin ser ilusión. Medjet, el oculto. Relámpago, Fairy. Ah, los Fairy, relámpago. Cuando este aliado entra en juego, roba una carta por cada aliado de raza Fairy que quede contrae un juego contra este turno. ¿Un oro? Después viene el oro, Menat. Medjay, guerrero, 3-3, furia y conquista. Al comercio de base de gilio oponente, puedo quitar un contador de conquista de este aliado para que los alismanes cuesten un oro adicional en ese turno. Y aquí vienen las, ah, vienen solitos. Ah, oh. ah, o sea, eh, igual raro, igual raro que vengan así. Te rompieron el cocorro. Sí. Viene tu... En mano. No la vamos a leer Porque, no, porque son no. las azules sí. Pero que raro que vengan así ahora ¿eh? ¿Voy a posarla? ¿Ah? ¿Voy a posarla? No ¿Voy a posarla? o sí, no? posarla? Si no voy a No Yo justo a la, la apertura aquí Que feo el poste. ¿no? Vos sois feos, con No soy con ¿no? Miren da vuelta Libro de las cavernas. En tu base lo si estero, está en tu reserva de oro, puedes desterrarlo para que generar mira, tres cartas no más el castillo y elegir una carta de ahí y ponerlo en Hola Felipe. Mano. Hola Felipe. Nefer Tiabet, la waifu. Puedes desterrar tres cartas de cementerio en vez de varias cosas de aliado. Cuando el aliado entra en de juego, si todos los aliados te controles son los soldados, puedes robar una carta. Ajá. Dos gears, O sea, si que viene la carta, me agarré a la antes, pues, ¿Quería un pote feo? No es mío, pero Uy, es no mío, eh, es mío. No no es de este juego. Gana el control de las cartas que decía el dueño Otro oro más Y... ¡Un Hika. oro! Y le caca Un oro ¿Un oro Sí, un oro Mientras esto es tu reserva de oro, si encontras otros 5 más oros, las demás cartas que encontre no pueden perder su vida ¿Otro oro? Esto es interesante porque el libro de las puertas cuando este oro entra en juego, desde tu mano, lanza una moneda, se sale cara, agarra dos cartas ¿Por dos? Sí Que oh. es una mecánica oh. De la moneda A los Pokémon ¿Preparación? ¿Preparación? Escudo Miliciano, mazo de roca Van Bendito de set Arco de Número Otro, otro, otro, otro Ahora no está, no, es tan... no está bien? Eh... Vamos a hacer... Vamos a intentar... Ay, puta <ríe> Tenemos dos reales ya Están bonitas las cartas Pero no sé si me gustó la nueva distribución de las cartas ¿Qué es esto esto? Que el póster está feo No, dale con el póster man. <ríe> quería mi Playmate no, bueno. Sale de ahí, oye Te van a tener que tapar la edición, weón. ¿Cómo? Sale de ahí, weón. Bueno? Te van a ver y te van a mandar cartas bombas. Sí. Con, con cernuro, con todo el agua. ¿Sí? ¿Sale, ya, Salgan al revés y se encima. Ya, Mientras este aliado está en juego, el este aliado de raza de y atacante, controla ganando una en la fuerza. Amos y segundo. Baby. Otro oro. Vamos con suerte, día cabrón. Vamos con suerte, vamos, vamos, bien. Momificar. Cada juego elige un aliado el de su cementerio y lo pone bajo su control. Está, está en el mazo, sí, creo. en el mazo. Sí, pero esta es la versión bonita. Samarna esquivano, hundir el muelle, Weneng del Chaos, en del Templo, Senuset primero. Este, este. ¿Ese viene cargado? No. Es el que viene. Que Vamos a hacer algo. Vamos a pescar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartas. 6 así. Son 6 esto. Sí. La moneda... Adelante. Tiene que ser la real. Ya. Pasó. Pasó. Ya. Pasó. Ya. Menutep. A Annie, ¡Uh, me agarré a la Te dije, cabrón. te Ay. dije, viste, te dije. Bueno, y una, y una de Me agarré la mejor, mega real, eh. te dije, mi, mi sentido de araña. Es carabeo única. Cuando este oro entra en juego, elige una raza. Como este oro se ha utilizado para pagar el costo del de la raza elegida, si ese oro tiene costo 3 o más, no puede ser anulado. Bonito la carta de la Aldinatch, traición, sombra 2-2. Mientras te este lo en juego, tú pues me de controles, uh, pierden traición y ganan una fuerza. Mira. Mira, para que no te lo roben. Que tenga una mecánica que no sirva para que no te lo roben. Totalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adelante. No me que te que con de los soldados. Va, ah, todos los soldados si no te quedan tanto, güey. Pues. de a Doble halcón. Mut. Axar, ¿un dragón? No, ves que. Miliciano. Jutter Wakasis. Lámpago, Fairy. Esto es interesante. Como este aliado entra en juego, si pagaste el coste y todos los aliados controlas en Fairy, cada jugador descarta su mano y roba cuatro cartas. Uh. ¿Tú? ¡Tutu! <ríe> Sombra. Uno, uno, al comienzo de vigilia, puede pagar un oro para utilizar la idea de traición de una carta oponente sin pagar su coste. Daga sagrada. Al comienzo. Le devuertó gana una en la fuerza, el comienzo de su vigilia. puedes desterrar al aliado portador para jugar un aliado de tu mano sin pagar su coste. Oro, uh, pirámide de que frenparmazo totem. Una vez por turno, Cuando se resuelva un talismán que hayas jugado de tu mano, destierralo bajo este totem. Y pone un contador de tiempo sobre este totem. Luego, si este totem tiene cuatro más contadores de tiempo, juega a todos los talismanes desterrados bajo este totem sin pagar su coste. Y destierra su totem se nos un tiempo Un y 4 ¡Pah! todos los talisman 3, pues eh. Estoy revisando ¿Cuántos son, son diferentes? 4? ¿Cuántos son nos quedan este, pero mira son diferentes ¿No es una diferencia uh. entre la azul y la... Uuuuh uh. uh. ¿Puedes algo bueno? Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. seis Zuru Vapef Meshkinet Arquero Leal Almas Vacías Memphis Espada Diamante Nate Conducir la Luz ¿Y este? Es lo que viene ahora en vez del ahorro que realmente viene en fichas, pero cuando lo leo ves, te escriben en ficha Y Hats Ship suit, Un héroe Ah, no, este leado cuesta uno adicional Mientras este aliado esté en juego, si todos los aliados y controles son de raza héroe, las cartas solo pueden ser jugadas de la mano de su dueño, pagando su coste O sea, no voy a jugar cartas que no sean. Vamos a bajar las fichas en el lado de lado Y eso ha sido todo el kit del faraón Vamos a hacer un video separado, abrir los otros 5 sobres Está ya muy largo, casi 7 minutos Vamos a cortarle mierda a este, a este video Y lo que mejor que no salió fue el escarabeo Que yo creo que va a estar harto metal Porque el... no cuesta nada tener uno bueno, sí, sí cuesta, pero no, no está de máster, creo. Sí, y más tenerlo. Sí, lleva encima única y la idea es, urbana. luego el mazo ancestral, los mazo centrales que siempre han sido los que cuestan más. Ya, así que nos vemos, chao, chao. Chau. Chau.